Buen día amigos estilócratas, espero que se encuentren todos muy bien Y este es un, <coughs> no es una cápsula de estilocracia Es un mensaje para todos ustedes, nuestros estilócratas que nos han hecho favor de suscribirse a nuestro canal Y para quienes nos hacen favor de visitarnos y que son o frecuentes o, o a tal vez ocasionales Pero para todos ustedes que nos hacen este favor inmenso de estar con nosotros y de acompañarnos esta es a quienes vamos a dirigir este pequeño mensaje <coughs> perdonen Estilocasia fue fundado por Juan Ablevarán y por su servidor ambos somos los propietarios de este canal y desde el principio eh, nosotros sostuvimos el canal con nuestros recursos porque como quiera que sea tener un equipo de correctores, de editores, en fin de los que nos colocan los anuncios De los que nos colocan los textos Pues cuesta Y todo eso en un principio lo sufragábamos nosotros Pero Tenemos muchos meses Yo por lo pronto De haber cerrado mi industria La tengo en pausa No, no la desmantelé Pero no produje ya nada Porque nadie me estaba comprando nada y, nadie, y los que me compraron no me pagaron Empezamos a quedarnos sin recursos También vivo de mis honorarios que Por servicios que presto A un grupo de empresarios Pero todos ellos están en pausa También Nos quedamos de cursos Lo mismo con mi socio Juan Lebarán, Le ocurrió exactamente igual Y por esta razón La única fuente que nos quedó viva Por fortuna Fue AdSense Es decir, el, la empresa De YouTube Que paga por las vistas y por los me gusta que se le dan a cada a cada vídeo independientemente de lo que de lo que pueda pagar por la inserción de anuncios esta ha sido nuestra única fuente y como es nuestra única fuente para vivir y para sostener al canal tuvimos que buscar la manera de encontrar más me gusta y más visitas y más tiempo de estar con nosotros por esa razón es que nosotros insertamos decidimos insertar una serie de muy llamativas chicas en bikini. Ahora bien, ¿no es lo mismo una chica en bikini que una chica encuelada? ¿No es lo mismo una chica en... Perdón, es que como grabo con el teléfono, me estaba tenía un telefonema aquí, tuve que, tuve que atenderlo rapidito. Pues les decía... Eh, estas chicas que elegimos son parte de una curaduría muy específica les digo no no ni tenemos chicas vulgares ni tenemos chicas que luzcan en poses o en gesticulaciones pornográficas o groseras buscamos chicas hermosas chicas bellas porque entre otras cosas también hemos decidido promover como aristocracia como única aristocracia totalmente válida, la aristocracia de la belleza y particularmente la aristocracia de la belleza femenina, que tanto ustedes, hombres, como ustedes, chicas, estarán de acuerdo en que es toda una aristocracia. No, no todas las chicas tienen esa fortuna de haber nacido hermosas. Claro que no es mérito de ellas, porque si nacieron hermosas, el mérito es de los padres en todo caso pero no es un, un, no es un mérito de ellas, ellas no hicieron nada para ser hermosas, pero han hecho lo posible por lucirlo y por aparecer en las pantallas y por hacer aparecer de alguna manera en los medios, porque eso nos permite entender cuáles son, no necesariamente los parámetros que debemos seguir, pero cuáles son las diferencias entre una belleza y otra. Nosotros estamos de acuerdo en que todas las mujeres son bellas, no hay mujeres feas, créanme, porque en todas estas cosas para todo hay justos, para, exactamente para todo, pero nosotros no consideramos la fealdad como un defecto, digamos que lo contrario de la belleza es la fealdad, la fealdad no es un defecto, como la belleza tampoco es una virtud, porque como les digo, las chicas bellas nacieron bellas y no hicieron nada para ser bellas, pero sí ingresaron por ese mismo hecho en una aristocracia que nosotros tratamos de promover. No creo que nos puedan censurar por, en ese sentido, porque todas las chicas son hermosas, porque además las chicas no son vulgares, porque sus poses, sus gesticulaciones, sus mensajes no verbales, porque no hablan, sus mensajes no verbales no son ni vulgares, ni ordinarios, ni pornográficos, menos pornográficos. Entonces, el, podemos entender que no les gusten. Podemos entender que nos digan que estamos pervirtiendo el sentido del canal al tratar de llamar la atención, pero lo sentimos mucho. Necesitamos vivir de algo. Necesitamos dinero para sostener el canal, para darles a ustedes todo esto que les damos. ¿O ustedes creen que averiguar cuáles son las marcas de tenis más famosas del mundo es picarle a Google? Perdonen, pero no es buscar al PR, al, al, a relaciones públicas de cada una de las marcas en México y conversar con ellos dos minutos y encontrarlos, esperar a que los no reciban la llamada, tratar con ellos el tema. Eso, eso, eso, es, eso es algo que cuesta, que cuesta tiempo y que cuesta dinero. De manera que tenemos que sufragarlo de, de algún modo y este es un modo honesto de sufragarlo. Ahora bien, nosotros podríamos muy bien, prescindir de el uso de estas imágenes si contáramos con patrocinios pero no contamos con ningún patrocinio sin embargo podremos plantearlo de esta manera si ustedes los que han manifestado su animada versión a la presencia de las chicas en bikini deciden comprar los productos que vendemos en nuestra tienda de estilocracia nos empezarían a ayudar y nosotros empezaríamos a necesitar cada vez menos la presencia de las chicas en bikini. Y aún más, miren, tenemos 600 mil suscriptores. Si el 10%, 60 mil suscriptores, nos depositan en nuestra cuenta un dólar americano cada uno, cada año, no tendríamos ninguna necesidad. Pero créame ninguna necesidad de exhibir chicas en bikini más que por el gusto de hacerlo de vez en cuando, pero no sería necesario para generar más visitas y más me gusta en el canal este es mi mensaje lo doy con mucho gusto porque me preocupa a mí, le preocupa a Juan Aldebarán a ambos nos preocupa muchísimo la opinión de ustedes siempre la tomamos en cuenta siempre la consideramos nosotros Prácticamente vivimos de ustedes, pero quisiéramos vivir de una manera más, más eficaz porque no tenemos forma de financiar el canal y tampoco tenemos forma de financiar nuestra vida, nuestra supervivencia, porque no tenemos ingresos desde hace muchos meses. Les pido su comprensión, les pido que en todo caso acepten mi disculpa y mi explicación como válida. Y espero seguir contando con el favor de su atención. Y créanme, nuestra intención no es provocar problemas, ni provocar malos entendidos. No hay, en todos nuestros vídeos puede usted revisar y no hay una, una chica que pueda no considerarse bella. Y eso, como quiera que sea, es un gusto y un deleite para los sentidos, por lo menos para los sentidos masculinos. Y para los sentidos femeninos, de alguna manera, las gesticulaciones, las formas de moverse las formas de caminar, todo ello es un mensaje que las chicas muy bien pueden introyectar y adaptarlos a su propia forma de vida, porque estas chicas que salen en el bikini son profesionales de la pasarela, saben cómo moverse, saben cómo caminar, saben cómo mirar a la cámara, y eso, como quiero que sea, les puede servir también a las chicas. Y a nosotros como varones, pues nos sirve como un mero agasajo visual que además nos convida a seguir con nosotros. Esto se los pido, acéptenlo, no necesariamente como una disculpa, pero sí como una explicación completamente válida de por qué tomamos esa decisión. Espero su comprensión, espero sus comentarios y no saben el gusto que me da poder contactarme personalmente con todos ustedes, nuestros amigos de Estilocracia.